Sexto domingo de Pascua Del Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículo del 15 al 21 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si me aman cumplirán mis mandamientos Yo les regaré al Padre Y Él les dará otro paráclito Para que esté siempre con ustedes El Espíritu de la verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo ve ni lo conoce Ustedes en cambio sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. La marcha de Jesús es inminente y les promete que no los dejará huérfanos. Pero, ¿cómo podrán seguir unidos a Él después de la separación física? La respuesta es clara, por el amor. En el momento de su partida, en que termina la convivencia terrena con sus discípulos, Jesús nos desvela una nueva forma de comunión, un amor que se manifestará en la observancia de los mandamientos. Jesús reivindica para sí el amor que la Escritura pedía para Dios. Al constituirse en igualdad con el Padre, como objeto del amor de los hombres, Jesús no desdobla el mandamiento del amor a Dios, y aquel está en el Padre y quien le ama, ama también al Padre. El amor a Jesús es la condición para cumplir sus mandamientos. Quien no ama a Jesús no puede amar a los demás. Quien no ama a los demás no es posible que ame a Jesús. El que ama lo manifestará en todo lo que haga. Jesús menciona por primera vez el amor de sus discípulos a Él. Amarle a Él lo identifica con cumplir sus, sus mandamientos que se reducen a uno, amar a Dios y, al, y en el prójimo. El amor quita a los mandamientos todo el carácter de imposición. El Espíritu es el que les va haciendo comprender el verdadero sentido de sus palabras. Su acción no se limitará a una mera repetición interior de las palabras y hechos de Jesús sino a profundizarlos e interpretarlos en todo su alcance para la vida de la Iglesia. La comunidad cristiana debe vivir en permanente alerta y en constante escucha del Espíritu, con un corazón pobre, desprendido, abierto y disponible, para que todas las palabras de Jesús sean reflexionadas y vividas. Que el Señor los bendiga.